países europeos todos tenemos más o menos la misma proporción en cuanto a demografía como os he dicho un 20% eh, digamos la, los mayores de 65 años y en los pr próximos cinco años se va a ver incrementado en, en, en, en un múltiplo importante entonces claro aquí lo que vemos es que realmente y de hecho las administraciones ya están mirando hacia aquí las aseguradoras están mirando hacia aquí y se dan cuenta que el sistema de pensiones todo eh, se tiene que adaptar y se tiene y, y realmente va a haber, va a haber una, o sea, una necesidades importantes en, en la silver economy sin duda eh, a día de hoy la residencia sin duda es una alternativa pero es que el 87% de la gente mayor dice que quiere seguir envejeciendo en casa Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Adrià Buzón, CEO y cofundador de Cuideo, una startup de la, vamos a llamarle la Silver Economy, muy, muy relacionada con, con el, el mundo de los mayores, que es un mercado enormemente grande y que no para de crecer y que facturó en 2022 más de 60 millones de euros y ha ayudado a más de 14.000 personas mayores, si no tengo mal los datos a estar mejor cuidados. No sé si eran 14.000 o 1.400, Adrián. No, no, 14.000, no, no, 14 no, no restes, vale. no restes, sí, sí. Perfecto. <ríe> es que el número es tan grande que dices, Oye, me lo habré puesto mal, pero no, estáis teniendo un impacto brutal en la sociedad. Bienvenido, Adrián. Gracias, Corti, un placer estar aquí. Nada, es, es lo comentábamos antes de, de empezar, eh, me flipa lo que hacéis, aparte me parece muy interesante todo el mundo de la Silver Economy, porque lo queramos o no, vivimos en una sociedad que cada vez es más mayor sí, y, y que estamos teniendo una serie de problemas pues derivados de esto, a los que yo creo que muchas veces miramos para otro lado, ¿no? que no, no queremos ser conscientes de, de que acabamos teniendo una problemática con esto. Cuéntanos un poco qué es Cuideo y este contexto un poco en ¿no? el mercado donde os ubicáis. Claro, Cuideo, mira, para contarte el inicio, ¿no? Cuideo nace en 2016, ¿no? Y básicamente nace con la visión, eh, una visión que mantenemos por cierto a día de hoy, que es de revolucionar el sector del cuidado del mayor al domicilio. Lo que vimos en 2016 es que, como tú bien dices, eh, los mayores son el gran olvidado, ¿no? Eh, han hecho muchísimo por nosotros y parece que cuando llega el momento de devolverles, de cuidarlos y demás, pues hacemos la mirada hacia otro lado, ¿no? Entonces. Eh, nos dimos cuenta de que esa realidad existía. Además, pues también vimos la, la población, ¿no? Cómo está envejeciendo a marchas forzadas, no solo en España, sino en Europa en general. Y vimos claro que había una oportunidad. Entonces, empezamos a profundizar un poco más y, y bueno, básicamente analizamos cuál era la solución que se ofrecía en aquel momento. Entonces, era un mercado llamémosle gris, o sea, donde había altamente fragmentado, donde habían más de 2.000 empresas eh, que prestaban cuidados de domicilio, ¿vale? Cuidado de mayores a domicilio, pero eran empresas eh, muy poco digitales, con muy poca apuesta por la calidad, sinceramente, muy poco foco en la calidad y veíamos realmente que hoy en día con la tecnología que tenemos y con un enfoque de marca y de, y de apuesta fuerte por la calidad, le podíamos dar una vuelta y poner luz a este, a este, a este segmento un poco gris. ¿no? Y eso es lo que hicimos y lo que tratamos de hacer a día de hoy. Claro, Pero cuando hablas esto no de, de mercado tan fragmentado al final encima entiendo que es mogollón de empresas y, y sí. clase, personas eh, particulares que tampoco tienes una referencia, ¿no? Que no sabes lo bien o mal que lo puedan cuidar a tú o a tus mayores. Mira, lo que nos encontramos eran sí, exactamente, son empresas locales muy pequeñitas de barrio, digamos, ¿eh? que tienen el alcance de barrio de las cuatro manzanas que tienen alrededor y básicamente es una agencia donde tú entrabas y preguntas oye, eh, estoy, necesito tengo una persona mayor dependiente, necesito un, el, el cuidado de mayor y tiene una pila literal ¿eh? una pila de currículums eh, en papel y toma aquí tienes y te cobran una mensualidad y te cobran una valoridad por hacer una selección que no hay no hay una apuesta fuerte por la calidad porque porque esa del currículum es la mejor entonces con tecnología con inteligencia artificial y algoritmos puedes llegar a optimizar mucho más este proceso y centrarte más en la calidad y es un poco eh, el inicio de cuideo vale, genial eh, y, y... ¿Cómo llegáis? O sea, porque habéis, hacéis un poco este análisis, pero yo no sé si hay algo personal que os lleva a ello. ¿Dónde estabas tú antes de, de meterte en este proyecto y cómo, cómo llegas hasta esta idea? Pues mira, yo vengo de un mundo muy distinto, pero al final era el mundo de los servicios. Yo vengo del mundo del deporte. Yo lo típico, cuando me preguntan mis padres, oye, ¿qué quieres hacer? En ese momento hacía atletismo de competición y me dedico a hacer pues, la carrera de INEF, de Ciencias de, de, del Deporte. Y estudio deporte y después a medida que iban pasando los al final de la carrera me di cuenta que era muy inquieto, soy una persona que me considero muy inquieta como la gran mayoría de emprendedores y me di cuenta que a mí lo que me flipaban eran los negocios. Yo iba por las calles, iba viendo las cosas, los negocios y decía, hostia, ¿y esto cómo funciona? Y entonces ya iba pensando, ¿no? Entonces <ríe> ya me volqué hacia la rama del deporte pero enfocada al negocio. Entonces empecé, mi primera experiencia fue gestionando centros deportivos como director de gimnasios, ¿vale? Uh -huh. Complejos deportivos con pistas de pádel, eh, aeróbic, fitness y demás. Y gestionando pues todo el personal, todo el equipo y gestionando los clientes, ¿no? Y al final eh, fue una gran experiencia. Y de ahí monté mi primera startup. De ahí salté a montar mi primera startup que tenía que ver con el mundo del deporte. Entonces eh, me di cuenta cuando estaba en el, en el gimnasio que la gente, joder, no quería hacer deporte. Con el buen clima que tenemos en Barcelona, en España en general, eh, decían, hostia, yo se borraba, la gente se borraba el gimnasio y se iba a los parques a hacer deporte. Esto fue en 2013 más o menos y ahí dije, hostia, tengo que montar un concepto de fitness al aire libre, no sé qué. Entonces ya la vena emprendedora amaneció, se, se desató y nada, pues eh, arranqué mi primer proyecto. Eh, que se llamó GonaFit y que era un concepto de fitness al aire libre, ¿vale? Donde los usuarios se descargaban una app, tenían diferentes puntos de encuentro en las ciudades y podían hacer de deporte con un coach al aire libre. Y eso fue brutal. Eh, sí que este cuento más porque, porque fue sí, muy rápido. ¿qué, qué, ¿Qué aprendizajes tuviste en, en esta fase? ¿no? Porque al final en cada etapa solemos aprender algunas sí. cosas a fuego. Pues mira, ahí lo que me di cuenta, o sea, el, este proyecto en términos de, de impacto social fue la bomba, o sea, realmente a la gente le, le enganchó, eh, tuvimos mucha gente, tenemos, tuvimos cientos de personas al día haciendo deporte en la ciudad, a mí me emocionaba con la camiseta de Gonafit, que se encontraba en el punto con el, el, el entrenador lleva una bandera y todo muy bien, lo que pasa es que ahí me di cuenta, el, el mayor aprendizaje es que una buena idea puede solucionar un buen problema, pero puede no ser modelo de negocio sostenible, ¿no? Tal como lo presentes. Y el economics, el unit economics no salía. O sea, me costaba, nos costaba más el, el, el coste de adquisición de cliente que el lifetime value, ¿vale? Entonces, ese fue uno de los primeros aprendizajes. Vale, genial. Y, y, y de ahí, ¿cómo, ¿cómo te acercas a, a la parte de, de Cuideo? No sé si hay... Con, ¿Conoces a alguien? O sea, ¿Cómo es ese proceso ya desde bueno, a FIT, ¿Os dais cuenta a lo mejor que el modelo de negocio no, no encaja? No, no sé cómo acaba el proyecto y cómo lo conectas con CUIDEO. Pues mira, ahí me costó mucho reconocer que ese proyecto no iba a funcionar, porque es el primero, seguro que tú también lo has vivido, mm -hmm. eh, el típico proyecto que, que lo ves clarísimo desde el principio es, es tu bebé, y dices, esto tiene que funcionar y, te, y, y realmente quizá largas más de la cuenta. Eh, digamos, y, eh, entonces, bueno, no, llegó un, un punto en el que vi claro que esto ya no iba a funcionar Y pues me desvinculé del proyecto A mis socios anteriores le vendí mi, mi participación Y me salí, y me salí pues buscando otro proyecto Y entonces, por estas, que conocí a Roberto y Alejandro Valdés, que son mis actuales socios Nos conocemos en un encuentro en Barcelona Activa En un hub de, de startups muy conocido eh, que hay aquí en Barcelona y que además compartíamos espacio al lado, teníamos los de Globo, teníamos Signature, teníamos startups que también lo han petado muchísimo y fue un, nos encontramos en un evento, dijimos, Tras, tenemos que coincidir, tenían el proyecto ya en la cabeza, me lo explicaron y dije, me cuadra al 100%, ellos estaban buscando un CEO, tenían la idea, el concepto, hasta el nombre y buscaban un CEO para, para impulsar esto y lo vi clarísimo y me apunté y, y arrancamos en 2016. Qué, qué chulo. Ah, y, y lo importante ¿no? de estos puntos de encuentro, ¿no? Barcelona Activa, que, que, que ha hecho y sigue, y sigue haciendo muchísimo por, por el sector, de poder tener un sitio donde te encuentres con gente que de otra forma no te encontraría. ¿no? Es muy complicado encontrar a, a, a alguien que tenga o inquietud ¿no? de montar algo y le falta una pieza en ese equipo. Bueno, es súper complicado y, y encontrar un buen socio es para mí es la es, yo creo que es, es más, más complicado que una buena pareja ¿eh? o sea no sé o está al mismo nivel ¿eh? pero realmente es, es, es, un, es muy complejo pero la verdad es que tuvimos mucha suerte claro porque qué le pides tú a un buen socio ¿no? ahora que has dicho esto, esto del buen socio qué, qué buscas tú hmm, eh, yo creo que, que emocionalmente os complementéis es muy importante o sea porque al final ya lo sabes ¿eh? al final en una startup aunque desde fuera todo se ve que es precioso eh, tenemos una de montañas rusas pero además no de no de semanas o meses sino hasta diarios o por horas o sea yo en un día puedo estar arriba del todo y abajo del todo en el mismo día entonces depende de muchas variables es muy intenso y como no tengas a alguien en quien apoyarte emocionalmente eh, a veces es la pareja, a veces pueden ser los amigos, sin duda, pero el socio es, está ahí y sabe lo que estás viviendo y lo comparte. Entonces yo creo que, que os complementéis y que te apoye cuando tú estás de bajona y que te suba para arriba, al revés, ¿no? Eh, y tú, tú también le complementes a él, creo que es el punto principal, ¿eh? Justo, es lo más ¿verdad? complicado, ¿no? Eso es, es, eso es momento donde estás en, en la mierda y que alguien te dice, venga, no pasa nada, si, <ríe> si salimos de esta ya está. Total, total, total, Sí, sí, sí, sí, sí, así es. Qué guay. Oye, volviendo un poquito ya, ya al mercado, eh, me, en su momento estuve para otra cosa eh, investigando y no veía que, que Europa tiene una med edad mediana como de 44,1 años. Y dices, uh -huh. jo, que cuando lo ves asusta y dices que no es edad media, es mediana. Es decir, la, la edad más probable cuando eres europeo están los 44 años. Que, claro. que bueno que, que evidentemente no es joven y no es como los 20 y pico o 30 años donde hay que hay en, en algunas regiones uh -huh, y que encima uh -huh. tenemos como un 20 de la población europea por encima de los 65 años eso eh, es ¿tú, tú que tienes muy, esta visión de mercado hacia dónde va europa está, está va a, ir a ser tan vieja como parece que va a ser en las próximas décadas sí sí la verdad es que no hay demasiadas diferencias en cuanto a mercados en, en países europeos todos tenemos más o menos la misma proporción en cuanto a demografía como has dicho un 20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 Si tú le preguntas a cualquiera, oye, tú cuando te veas de mayor, ¿dónde te ves? Y seguramente si puedes y quieres estar, pues seguramente lo mejor es estar en el, en el domicilio, ¿no? Y así lo vemos y, y desgraciadamente pues hay muchas familias que para ellos la primera opción es la residencia, ¿no? El hijo o la hija dice, oye, ya está un poco tal a la residencia. Nos defendemos que, que por, del, por delante está el derecho de la, de la persona mayor a vivir como quiere, mientras pueda, ¿no? Digamos, ese sería el punto. Claro. es que es muy, muy... A ver, yo mi familia es de aldea, ¿no? yo Mis abuelos han muerto en su casa, ¿no? Y, claro. y hasta último ahora han querido, ¿no? Porque es donde tiene su vida. decían oye, pues prefiero estar aquí no pudiendo hacer mucho, pero estoy en, claro. en la cocina que he estado toda mi vida y con mis, mis cosas, ¿no? Y ese cambio, que, que la residencia cumple, evidentemente, una labor social importante también. O sea, hay gente pues, que evidentemente pues, no, no tiene nadie que les pueda cuidar y van a estar solos y van a estar mal o tienen Total. determinadas condiciones. Pero hay mucha gente que, que puede estar en, en, en casa. ¿Hace, hace falta...? Eh, no sé si lo ves tú. Como, bueno, y, y eso es un pensamiento a lo mejor muy, muy personal, pero yo sí que creo que, que es como que como sociedad eh, hemos vivido como una adolescencia en la, en la que pues, hemos, mucha gente nos hemos vivido a las ciudades, uh -huh. nos hemos desapegado de las familias y hemos vivido una situación en el tiempo en la que ha habido como un cierto desapego. Eh, hemos buscado tener más independencia, pero yo no sé hasta, hasta qué punto con estos números de ratios de mayores y demás, no tenemos que volver a una situación anterior donde las familias, o sea, a mí lo cuenta mi, mi madre en el pueblo, ¿no? las familias uh -huh. estaban mucho más conectadas a lo largo de su vida, es decir, cuando pues, te ayudaban los padres y los abuelos, a ir a cuidar a los niños, que es algo Total. que a día de hoy podría haber muy bien, pero también luego había como una... una una vuelta a esto, que es cuando ya eran mayores tú estabas ahí y les seguías cuidando. Uh -huh. Yo tengo una cierta sensación de que en algún punto la sociedad tenemos que volver a esto porque es insostenible varias cosas. El primero, el cuidado de los niños, es una sociedad donde todo, todos trabajamos y no hay tiempo y no hay espacios. Y dos, el cuidado de los mayores, como, como tú dices. Es decir, oye, pues no hay ni dinero para tantas residencias, ni tenemos claro. eh, impuestos para tantos gastos que van a suponer. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo y de hecho ya está siendo así, ¿eh? es decir, eh, muchas familias, eh, de hecho hay ayudas para las familias que deciden cuidar a un mayor o cuidar a un menor, ¿vale? Y tomarla, digamos, hay, hay una ayuda, una prestación económica por cuidados familiares y en época donde el índice de paro está más elevado, muchas familias apostaban por ello y eso es así. Y después lo que estás comentando de la distancia entre las familias, eso es verdad, la, al final... El trabajo se concentra en las grandes urbes y muchas veces pues pues la familia no tiene tiempo, desgraciadamente, o los hijos, de, de ver a sus padres ¿no? lo que querrían, ¿no? Y entonces aquí la tecnología también ha ayudado ¿eh? porque es verdad que a día de hoy estamos hiperconectados, también con la gente mayor eh, yo por ejemplo con mi abuelo no pues eh, mi madre todo el día está hablando con mi abuelo por videoconferencia por whatsapp llamada y eso también es una realidad pero es la realidad que nos toca vivir pero desgraciadamente pues la, la gente mayor en su día a día aunque se encuentren bien pues necesitan ayuda y necesitan ayuda pues también desde un punto de vista de acompañamiento de emocional pero también con las tareas del hogar y, y al día a día, ¿no? Y ese claro. es el punto, digamos, que, que vamos a, a resolver. Vale, pues mira, justo conectamos aquí con, eh, con vuestro. ¿Qué hacéis concretamente? No es decir, oye, pues, ¿qué tipo de problemas actos resolvéis y cuál es el, el modelo de negocio con el que os sostenéis? ¿no? Que creo que lo tenéis todo muy bien trabajado. Sí, mira, nosotros eh, tenemos un portfolio al final, nosotros cuando explicamos Cuideo nos gusta decir que queremos ser y espero que seamos ya la marca eh, más conocida en el, en el cuidado del mayor al domicilio. Es decir, que cuando tú tengas una necesidad sobre eh, cuidado, cuidar a, un, a una persona dependiente o a un mayor en el domicilio, pienses en cuidado. A partir de aquí, nosotros tenemos diferentes productos y servicios vale para ofrecerles. Pero básicamente nuestro servicio principal, el, el, el estrella, sería eh, una familia tiene la necesidad de un cuidador, ya sea por horas. O, o, o digamos 24 horas vale cobertura 24 horas lo que hace es se pone en contacto con cuide nosotros le ofrecemos la selección de un cuidador o la, una cuidadora el cuidador más afín para eso después sí que es, entramos en el capítulo de tecnología, pero hemos invertido muchísimo en tecnología para hacer esto posible. Entonces, damos cobertura a nivel nacional en cualquier punto de España y básicamente resolvemos la solución de encontrar un cuidador para la familia y después, una vez tienen al cuidador, le ofrecemos un servicio de mantenimiento y coberturas vale, y de seguimiento, es decir, seguimiento asistencial, sobre la familia, sobre el cuidador, la realización de las nóminas, la gestión laboral todos los trámites que vienen a continuación, así como si la cuidadora, por ejemplo, eh, se pone enferma o, o está en vacaciones, pues hacemos la sustitución, ¿vale? Entonces, básicamente a la familia la promesa que le damos es nosotros llamas a cuidado y te, te, te, te solucionamos la papeleta en, en todos los estadios, ¿no? Entonces, a nivel de modelo de negocio, ¿cómo lo resolvemos? Pues, básicamente la familia paga un setup fee que está alrededor de los 300 euros, ¿vale? Eh, que es un pago inicial para seleccionar a la cuidadora o al cuidador más afín. Esto es un proceso de selección bastante exhaustivo que tiene más o menos un periodo de entre 24 y entre 2 y 3 y eh, días, ¿vale? Y después, una vez ya tienes a la cuidadora, nosotros nos ocupamos de todo, ¿vale? Es importante decir que la relación laboral en este modelo es entre la familia y el cuidador, ¿vale? Claro. Nosotros actuamos como intermediarios, ¿vale? En esta relación eh, de intermediación. Vale, ¿hay, hay algún tipo de, de luego una vez eh, para gestionar la relación, ¿no? Y, y demás de un, un, un Mozli fee o, o cómo funciona. Sí, perdona. Y después hay un modlify fee de al, alrededor del 10%, ¿vale? Del salario de la cuidadora, ¿vale? Entonces, eh, eso es lo que va a cubrir básicamente es todos los costes de seguimiento asistencial que tenemos sobre la familia. Vale, perfecto. Esto para, para, para entender la parte es importante porque eh, eh, al final tradicionalmente, por desgracia, ha habido incluso mucho trabajo en negro, ¿no? Es decir, la claro. cuidadora, que no estaba, que aunque hay una legislación que te obliga a ello, pues gente que no estaba de alta en la seguridad social. Al final, con, con todo esto, otros también ayudáis ¿no? a que la situación de toda esta gente esté un poco más legalizada. Mira, tenemos cifras espectaculares. En, en lo que llevamos de Cuideo eh, hemos, porque claro, nosotros lo que hacemos exactamente es esto, nosotros lucha, luchamos, no tenemos competidores más grandes que el mercado irregular. O sea, al final eh, el mercado negro es nuestro máximo competidor, la familia que decide hacerlo en B, digamos, sin contrato, sin forma regulada. Eh, por suerte, cada vez son más las familias que se dan cuenta que este no es el camino porque han salido con, con, pues, con muchos problemas de, estas, de este tipo de, de situaciones. ¿no? Pero, pero al final sí, hasta la fecha, nosotros hemos calculado que hemos ingresado en la seguridad social más de 20 millones de euros solo en cotizaciones de este régimen especial de empleadas del hogar. O sea, hemos contribuido con 20 millones en todas las contrataciones que hemos hecho a las arcas del Estado. Así que... Eh, somos un como un departamento antifraude del departamento de, de, del gobierno <risa> Ay, guay, guay. pueden sí. estar contentos sí, eh, sí. Y, y lo que dices tú o sea, se ayuda a la recaudación y evidentemente también se ayuda a facilitar que mucha gente tenga una situación más regular, ¿no? porque pues luego Correcto. si tienen cualquier problema también se les puede ayudar. De, eh, Adrià, de, de, de los 60 millones estos de, de facturación que decía al inicio, ¿cuánto, ¿cuántos van a, en el Modly Fies? ¿Cómo se reparten en, entre vuestras líneas de ingresos? Sí, es muy, muy sencillo. ¿eh? Eh, 60 millones es el modelo, es digamos todo el transaccionado, todo el volumen transaccionado. Aquí incluimos el salario de las cuidadoras, ¿vale? Después el 10% más o menos, es decir, 6 millones sería el margen, digamos, que va hacia Cuideo. O sea, la facturación neta para pagar la fiesta del equipo de oficinas y demás, en, en cuyo somos alrededor de 100 personas a día de hoy, trabajando en el headquarter, en oficinas, bueno. y, y dando cobertura a nivel nacional. ¿vale? Entonces, eh, sería esto: 60 millones en el 2022, ¿vale? Eh, y 6 millones de facturación neta. Perfecto. Y, y, ¿Y qué tenéis en mente para 2023? No sé si tenéis ya unas previsiones de facturación, crecimiento. Mm, en 2023, a ver. <coughs> Voy a compartir lo que pueda compartir, ¿vale? Lo que me dejen, pero básicamente eh, lo que estamos viendo, antes te comentaba que, que cuando entramos en el sector habían dos mil, más de 2.000 empresas tradicionales, ¿vale? Lo que nos hemos dado cuenta es que todavía las siguen habiendo vale uh -huh. Y nos están llamando, pero no te engaño, ¿eh? cada, cada, cada dos o tres semanas nos llama una de estas empresas y nos dice Oye, yo me quiero sumar al proyecto de Cuideo porque claro, Cuideo ya está cogiendo a nivel de conocimiento de marca una fuerza, una fuerza importante uh -huh. Entonces mu muchas eh, de estas empresas se quieren unir al barco de Cuideo Entonces lo que estamos viendo ahora es un eh, que estamos en un momento de consolidación Y uh -huh. entonces el plan que tenemos para este próximo 2023 vale es crecimiento sobre todo en la parte de build up, es decir, hacer compras estratégicas en diferentes partes de, del territorio eh, con empresas pequeñas que les aportamos la marca de Cuideo y les aportamos la tecnología de Cuideo. Y ahí estamos viendo grandes oportunidades. Ya hemos empezado, ya, ahora estamos en, en seis concretamente, analizando seis y hemos ejecutado ya dos compras. Vale. O sea, pero un modelo de compras no porque otro, otro modelo podría haber sido hacer un modelo de franquicias que hay algunos modelos como sí. que podrían ser pero no compra no compra sí bueno. sí el modelo sabes qué pasa que en nuestro modelo de negocio al final al ser un servicio eh, ¿Sí? el factor humano es muy importante y el y el cómo prestes el servicio con altísima calidad es muy importante entonces nosotros desde el principio ya teníamos clara esta visión pero ahora todavía más, ¿no? Entonces, el modelo franquiciado no nos gusta demasiado o no creemos que nos pueda funcionar porque al final eh, delegas gran parte de la responsabilidad de la prestación del servicio en el en el franquiciado no. y ahí, pues, dependes de él, de que se dé o no un buen servicio y esto podría dañar la, la imagen de marca, ¿no? Entonces, nos preocupamos muchísimo del NPS, de la satisfacción de nuestros clientes y estamos como muy obsesionados con esto. Muy foco a cliente claro. Mola, mola. Sí. Entiendo que uno de los grandes retos de, de vuestro modelo es encontrar cuidadores de, de calidad. Y este proceso que tú has dicho, oye, pues, ¿cómo hago el matching entre el cuidador, la persona...? Que también ahí es donde, donde se encontrará una, una diferencia con, con modelo más tradicional. Y también entiendo que, que para todo esto tiene que estar muy conectado con esta tecnología a la que nos hablábamos. Cuéntanos un poco tanto, tanto de bueno, cómo, cómo hacéis para encontrar y, y saber quién es el cuidador adecuado y cómo os apoyáis en tecnología y cómo lo tenéis organizado. Sí, pues mira... Eh... O sea, cuando yo explico Cuideo a compañeros o, a, o al entorno, eh, a priori parece menos tecnológica de lo, que, de lo que a priori parece, digamos, ¿no? Entonces, eh, Cuideo se ha basado fundamentalmente desde el inicio en, las, en la tecnología para facilitar, sobre todo, este match perfecto entre la familia y el cuidador, ¿vale? Para darte un poco la visión de la tecnología que tenemos, tenemos una herramienta eh, propia que se llama Affinity, que es una plataforma que tiene más de 100.000 100 cuidadores registrados en, en toda España. Y de estos 100.000 lo que estamos haciendo constantemente es tenerlos actualizados. Tenemos la información en tiempo real de cómo está su situación. Es decir, de cuánta, de la experiencia, que, o sea, de los datos básicos, por supuesto, pero después de, de la disponibilidad horaria que tiene, la experiencia que tiene, la experiencia en, la, en ciertas patologías que tiene. Entonces, estos 100.000 que tenemos eh, en, en España, cada vez que nos entra una familia, eh, digamos, nuestro, nuestro sistema ya hace un algoritmo y con, a, a, a través de algoritmo hace una shortlist de candidatos y ya machea y dice, hay 20 o 25 candidatos que son afines para, esta, para este servicio, un servicio en Cuenca, eh, que tiene Alzheimer grado 2, el usuario y demás, y que es para un horario concreto, ya el sistema nos machea y a partir de ahí empieza ya a trabajar el sistema, ¿no? Entonces empieza a hacer, lanzar comunicaciones proactivas. Vía WhatsApp, nos hemos integrado vía WhatsApp, por ejemplo, con, con la API que abrieron hace poco los de Facebook, pues, nos hemos conectado y hacemos conversaciones automáticas con cuidadores, ¿vale? Para eh, intentar encontrar el cuidador más afín. Y, evidentemente, al final del proceso hay alguien humano, evidentemente, eh, un equipo de psicólogos y de asistentes sociales, que lo que hacen es supervisar el, el, y acabar de validar, ¿no? Y el, hay un componente humano también muy, muy importante. Vale, perfecto. Y para, y para desarrollar toda esta eh, tecnología, al final, ¿cómo, cómo os organizáis? ¿Qué equipo, ¿Qué equipo tenéis? ¿Cómo lo habéis construido? Mira, ahora tenemos un equipo de unas 15 personas de, de IT, de tecnología, entre Product Managers y, y, y Developers y, y nuestro CTO. Eh, al final, la tecnología de cuidado inicial, eh, pues bueno, como todo, eh, vamos escalando, vamos probando, iterando y demás. Ahora ya estamos en un punto en el que, ya estamos muy, muy contentos de, de, la, de la estructura que tenemos a, a nivel tecnológico y la verdad es que, bueno, pues bien, la, la parte más compleja es la parte de Product Managers. Donde nos costó más arrancar es la parte de Product Managers porque al final es un modelo alto, en muy intensivo en operaciones, el de Cuideo, porque al final... Eh, pues como, bueno, como otros muchos modelos, ¿no? El delivery o, o modelos también de, de logística. En nuestro caso no movemos paquetes, movemos personas, pero hay una interacción humana que si la quieres automatizar eh, realmente tiene, tienes muchas variables. Entonces, tecnológicamente es un gran reto y lo hemos resolvido eh, bastante bien. Entonces, estamos muy contentos. Bueno, esto, lo que dices de las operaciones es importante, ¿no? Porque al final es su, solamente cuido un, un, una web, ¿no? La parte web y tal, pues a lo mejor no, no es muy compleja, pero lo que dices tú, tienes a lo mejor, con, con, con cuan, o sea, ¿cuántas conversaciones a lo mejor puedes necesitar tener con cuidadores para, para elegir uno? Uf, pues mira, yo te diría, hacemos, creo que son 25.000 conversaciones al mes tenemos 25.000 conversaciones por WhatsApp, ¿vale? Claro, inicialmente no teníamos esta tecnología. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues una persona al teléfono. Entonces, nos entraba una familia eh, que nos pedía un servicio en Cuenca y alguien, un, equi un equipo de coordinación, iba llamando a la lista de, de candidatas, de cuidadoras, a ver si tenían disponibilidad. Y claro, les llamabas, oye, ¿te interesa este servicio? No, cuelgas, vuelve a llamar. Entonces, así. Entonces, y además es que era muy, bueno, muy tedioso y, y muy ineficiente, ¿no? Entonces, con tecnología esto lo hemos resuelto y realmente vamos mucho más rápido y sobre todo ponemos más foco. O sea, la tecnología hace aquello que, que no, no aporta valor al cliente. Entonces, todo el equipo humano que tenemos lo que hace es trabajar para atender a, a, al cliente, hablar, o sea, tener co contactos de valor con el cliente. Ese es nuestro foco. Claro, qué guay. Hay, hay una parte de vuestro modelo que al final es, en cierta manera, sois un marketplace, ¿no? Al final, por uh -huh. lo que estás diciendo, tienes, ¿Sí? tienes cuidadores y tienes clientes. Voy a centrarme primero en la, esta parte que has dicho de cuidadores. Me ha parecido muy, muy interesante. Lo que decías que tenéis esta parte del modelo de, de Affinity, ¿no? Donde, donde tenéis pues, todos los cuidadores con, con la información… Pero entiendo que hay un reto aquí que es conseguir que los cuidadores, uno, te descubran, o sea, que, que seguramente cada vez te les cueste menos por la claro. marca, ¿no? Pero, pero ¿cómo conseguís que os descubran y cómo conseguís que, que actualicen la información eh, de forma constante? ¿Qué, qué, por, ¿Por qué lo hacen? Mira, inicialmente eh, la verdad es que nos ha sido relativamente fácil, ¿vale? Es decir, ahora mismo estamos muy satisfechos de, o sea, la base de, de cuidadores que tenemos es una gran representación de, de, del mercado. Se, se aproxima a que hay unos 250.000 cuidadores en España y nosotros tenemos una base de un poco más grande que 100.000, con lo cual tenemos una gran representación del mercado, ¿vale? Uh -huh. Y después, lo que hemos trabajado muy bien, porque al final... Empezamos que si app, web app, eh, después eh, una intranet donde pueda actualizar los datos. Mira, al final, lo que WhatsApp ha sido la solución. Lo que descubrimos es que el canal WhatsApp era con mucha diferencia eh, donde se podía generar interacción de más valor, ¿vale? Entonces, a través de herramientas, digamos, de, de, de, de flujos de, de interacción por comunicación vía WhatsApp a, a través de la API de WhatsApp, mm -hmm. lo que hacemos es, hacemos preguntas y, y la, la respuesta la almacenamos en nuestro sistema. Entonces, constantemente tenemos diferentes flujos de comunicación para preguntarle ciertas cosas. Es decir, yo para preguntarle si tiene disponibilidad para trabajar, puedo decirle, entra en tu acceso personal y actualiza tu perfil, que es el típico, o mm. te puedo enviar un WhatsApp diciéndote buenos días. Oye, me, ¿me podrías decir cuál es tu disponibilidad actual? Y además te lo muestra WhatsApp con botones, ¿vale? Eh, y... y el flujo es brutal, es brutal. Mm. Almacenamos las respuestas y entra en nuestro sistema, ¿no? Entonces, esto nos permite ser eh, súper proactivos. Qué chulo, me, me flipa esto, ¿cómo lo habéis dado la vuelta? no Porque sí que es muy complicado que alguien venga a tu web a, oye, pues claro. me, me, me logueo, meto los datos y tal, pero pero una conversación de WhatsApp es, estás tan acostumbrado a tenerlas, ¿no? Y a, y a tener esa interacción en ese canal que es mucho más fácil, bola. Total. y y al revés, y con, con cliente final, es decir, aquí, y aquí dos preguntas. ¿A quién claro. le vendéis? Porque no tengo claro si, si se le vende a la persona mayor o entiendo que más a la familia. O sea, ¿quién, quién, quién, quién es vuestro target y cómo llegáis a esa gente? Mira, nuestro target tal cual es el, es el hijo o la hija. Normalmente más bien es, es femenino, ¿eh? es mujer, que es la hija que normalmente pues, asume más responsabilidad sobre, sobre el cuidado de sus padres, ¿vale? Eh, y en este caso es de una edad comprendida entre 45 y 55 años, ¿vale? Que quiere decir que sus padres pues, están en torno a 80, superan los 80 años de edad, ¿vale? Entonces, normalmente quien nos llama es la familia, ¿vale? Y así es, y nos contratan el servicio, nos preguntan por... Entonces, tenemos miles de llamadas cada día... Que nos preguntan, pues, oye, eh, quiero solicitar servicio para este tal o productos, también tenemos tecnología eh, como dispositivos de teleasistencia, ¿vale? Un reloj, una pulsera, para la persona mayor, para el que no quiera tener una cuidadora de momento, pero quiera estar, eh, digamos, eh, supervisado y con un control, pues, también puede hacerlo a través de la tecnología. ¿Y, ¿Y cómo os descubre? O sea, porque te, te, tenemos miles de llamadas, pero, pero ¿cómo llega a vosotros? ¿Es, es fácil hacerlo por mm. SEM, por publicidad? O sea, ¿Cómo se llega a ese mercado? Pues mira, eh, inicialmente eh, teníamos claro que teníamos que invertir en marca. O sea, teníamos claro que este sector es eh, de confianza. O sea, al final tú estás cuidando de alguien muy importante. Es, es un sector, muy, es un servicio muy sensible. Al final eh, estás entregando algo muy importante eh, a, a una empresa y tienes que tener la confianza. Y entonces vimos claro que la... Las inversiones en televisión y en radio, aunque cuesten mucho dinero, ¿vale? eh, nos generaba mucha audiencia y sobre todo nos, nos generaba mucha tasa de conversión y, y de confianza entonces eh, desde el principio pues empezamos evidentemente pues nos hemos financiado con capital eh, con venture capital y con, y con financiación externa y básicamente pues todo este periodo pues hemos ido invirtiendo muchísimo en brand en marca y a día de hoy pues muy orgullosos no tenemos unas 30.000, 40.000 búsquedas al mes por la keyword de cuideo entonces, si lo comparamos, nosotros cuando empezamos en el sector, lo que dijimos es, como tú decías, ¿no? Oye, ¿voy a SEO, voy a performance marketing o voy a construir marca? Pues, claro, al inicio lo que nos dimos cuenta es que habían unas 5.000, 8.000 búsquedas al mes de, de cuidado de mayores. Es decir, de familias que buscaban en Google empresas de cuidado de mayores, 8.000. Entonces, estaba muy limitado porque desgraciadamente todavía muchas familias no sabían que existía este sector o simplemente no lo buscaban ¿no? en Google. Entonces, ahí dijimos, pues, hay que salir de estas, ¿vale? Y, y apostamos por la marca. Y fíjate que ahora pues sigue estando en 8, 9,000 eh, búsquedas la top keyword del sector contra 20,000, 30,000 que tenemos en Cuideo. Entonces, es más grande la marca de Cuideo que la propia categoría. Entonces, ese es el efecto que te da la marca. Qué chulo, mola, mola mucho el tener la visión o ¿no? de decir, oye, de, de al final, oye, que, que 8 o 9 parece que, so, que son, ¿no? Pero decir, oye, voy, voy a tener una, un, quiero ir a un mercado todavía mayor y hago esa apuesta. Claro. Eh, ¿Habéis hecho algo de Media for Equity o, o, o todo lo habéis hecho con, con inversión de, de Venture Capital Co? ¿Cómo habéis hecho estas inversiones en Media? Mira, inicialmente eh, ya empezamos con Media for Equity al inicio del todo, en nuestra primera ronda, la ronda SIT, entró eh, Grupo Godot. ¿Vale? Con RACU, en Barcelona, es un, en Cataluña en general, es un medio muy escuchado, ¿vale? Y después en la última ronda que hicimos de 5 millones, entró el grupo a 3 media, ¿vale? Entonces, sí, para nosotros, como te decía, como la inversión en marketing, para nosotros es un pilar fundamental de las estructuras de Cuideo, pues el Media for Equity es como que es un instrumento que nos funciona muy bien. Y la verdad es que está yendo muy bien. Claro. Y, y, y aprendizajes que hayas tú tenido por alguien que se esté planteando un eh, movimiento similar, porque claro, el medio for equity tiene, tiene su propia regla, ¿no? Hay que entender pues cómo, se, cómo valoran ellos eh, la publicidad, cómo te valoras. ¿Qué, qué cosas has ha, ha aprendido hablando con fondos de media for equity? Mira, yo lo que diría es que el medio for equity al final eh, no, es, no deja de ser una, una inversión al uso como tal. Eh, eh, te entra equity, o sea, te entra media en lugar de cash. Pero al final lo vas a invertir como si fuera cash y este es el esto es lo más importante entonces nosotros el, el principal consejo que daría es que antes de que te entre un fondo o un media for equity hayas hecho inversiones tú negociando precio a nivel comercial y sepas cuál es el precio el precio exacto por spot por por por por, por, por, por cada por por cada canal de adquisición y a partir de aquí negocias el media for equity con los mismos acuerdos y precios que a nivel comercial tendrías, ¿vale? Claro, para, para, para que, bueno, para que no sobrepagues, ¿no? Al final claro, de forma... sí, porque históricamente se ha visto como, ostras, me dan media gratis, ¿no? Entonces, no, no, lo estás cambiando por algo que tiene muchísimo valor, que es tu equity, ¿no? Entonces, es como publicidad gratis, no es publicidad gratis, al final tiene un valor, se tangibiliza, en, o sea, se pone una cantidad, entonces aquí hay que luchar a muerte, digamos, pues el, el que la cantidad sea la, la correcta, ¿no? Claro. Por lo que has hablado en la última ronda, no Entras a tres en media, bueno, eh, Grupo Godot, que quizás es más, gestiona medios más locales, aunque, aunque te tienen bastante impacto, luego a tres media te vas a algo más nacional. Eh, ¿Habéis trabajado mucho en media frequency más, más local y habéis hecho algo de nacional? ¿Cómo, cómo diferente es? ¿Cómo, ¿Cómo lo enfocáis? La verdad es que. Eh... Es muy interesante. Bueno, la verdad es que es, esto daría para un capítulo entero hablar de cómo medir las inversiones en, en, en publicidad, en media, sobre todo en, en offline, porque realmente es muy complejo. Al final, sí. cada uno nos inventamos nuestro modelo de atribución, ¿vale? Y en este sentido, pues, nosotros estamos, en, lo que vimos es que, digamos, si comparamos la inversión local contra la nacional, eh, pues, la nacional es metralleta, ¿no? Disparas muchísimo... Sí pero al final penetras poco a menos que tengas un presupuesto importante, no? Eh, penetras poco en, en las diferentes regiones y demás. Y después las inversiones locales son muy interesantes, al final hay medios locales pequeñitos, incluso te diría regionales, pero también eh, municipales, o sea, de pueblos, hay pueblos que la radio local se escucha mucho y la revista local también, no? entonces creo que ahí hay un, una oportunidad muy buena para entrar realmente en la parte de media porque después eh, y después que la otra experiencia que hemos sacado es que los retornos no se ven a corto eh, evidentemente los primeros meses estás que básicamente no te genera eh, no te justifica la inversión pero después vas viendo que de golpe tienes un tráfico orgánico entonces bueno al final el modelo de atribución lo tienes que estirar en el tiempo vale intentar medir más allá del impacto o en el, en el momento adecuado no Claro. ¿Y, y tú como CEO al principio, ¿cómo, cómo veías esto? o sea Porque ahora, ahora está claro que lo tienes claro, pero yo me puedo entender que al principio te pusieras nervioso, ¿no? Cuando, cuando tar, empieza a tener un retor, tardar el, ¿no? el retorno de esa inversión. Buah, no sabes cuántas veces cortamos y abrimos el grifo de la publicidad en, en media porque dijimos, esto no va, ya nos poníamos nerviosos al principio, eh, pero la verdad es que al final, bueno, se trata de… También de, yo creo que al final, bueno, aquí tenemos que estar muy orgullosos de, de los advisors que tuvimos al principio eh, porque realmente nos rodeamos, lo que te decía, en el ecosistema de, de startups de Barcelona Activa, tuvimos la oportunidad de hablar con otras empresas que estaban invirtiendo en marca, que seguían el modelo y nos decían paciencia, etcétera, todo llegará. Y entonces, bueno, la verdad es que ahí te, eh, contentos, contentos. <risa> lo habéis conseguido es entrañar. Sí. Volviendo un poquito a, a vuestro modelo, eh, Adrián, ¿qué, ¿qué es lo más complicado de escalar Cuideo? Uh, pues eh, hombre te diría eh, que sin duda la, las operaciones porque el problema es que un producto o sea como yo lo veo eh, entregar un producto escala bien entregar un servicio escala mal porque porque al final eh, no es lo mismo gestionar y es bastante evidente no es lo mismo gestionar 10 clientes que 10.000 clientes no y si tú y si tu apuesta y si tú tienes muy claro que dar una máxima calidad a cada cliente es tu máxima prioridad y es lo más importante para, para el futuro, pues, pues se te complica muchísimo. Porque a nadie se le escapa que atender a 10, todo está controlado, pero a 10.000, los procesos que tienes que tener internos en la organización, la, cultu la cultura del equipo, yo estoy constantemente haciendo mucho foco al equipo en, en la, la cultura tenemos historias preciosas también que contar porque al final tú, eh, pensad que, que estamos yendo cada día a muchos domicilios y entonces vemos realidades muy distintas muy bonitas nos envían cartas los usuarios dándonos las gracias por entonces tenemos historias preciosas vale y eso es chulísimo entonces una de las misiones que tengo yo hoy en la compañía es intentar transmitir a todo el equipo eh, lo bonito y el trabajo bonito que estamos haciendo para que constantemente, al final todo depende de la, estas 100 personas que están al teléfono con nuestros clientes, pues, tienen que estar eh, con esta misma visión de aportar máxima calidad. Porque cuando eres un equipo de 10, todos estamos a una. Pero cuando sois 100, pues, ya se complica más. Y así, eh, así continúa la historia. <risa> Claro. En esto que has dicho de, de tu rol de CEO a día de hoy, ¿no? O sea, ¿cómo ha evolucionado tu rol de CEO en, en, en Cuideo hasta a día de hoy? Mira, eh, a mí el barro me va un montón. A mí me encanta el barro, ¿vale? Y creo que no lo he dejado y también eso también supongo que también tiene, tiene sentido, ¿eh? Que nunca abandones el barro. Pero sí, al inicio pues tenía un montón de gorros, ¿no? Y, y tenía pues el rol de operaciones, la, el rol de, de, de supervisar la tecnología, pero también la parte de construcción de equipo y un poco la parte comercial, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando, pero... Pero al final te diría que no ha cambiado mucho. Yo no siento que mi día a día haya cambiado. Simplemente eh, sigo estando en todo, pero quizás no estoy tan al detalle con todo. Pero me sigo enterando de todo, me llega a todo igualmente. Y entonces, eh, lo que pasa es que ahora te tenemos un C-Level eh, muy estructurado, con una dirección comercial, con una dirección de operaciones, una dirección tecnológica eh, muy potente, que te da la tranquilidad de, pues, el detalle no tienes que estar, pero... Eh, pues sí. Entonces, la verdad es que sí, ha cambiado, pero la verdad es que estoy, lo he vivido como muy natural, como muy orgánico. Y, y en esta construcción del silever, porque no es, no es fácil, eh, ¿qué lo habéis hecho? Y, incorporando a gente externa, eh, haciendo crecer gente del equipo. ¿Cómo, cómo has vivido tú ese, ese proceso? ¿Y cuáles son las inquietudes que tú has vivido también para compartir para cuando la gente que nos esté escuchando pase por ahí y entienda cómo enfrentarse a ello? Yo creo que es la etapa que más compleja o que más me ha costado vivir. ¿eh? Yo creo que a todos los CEOs, a los founders nos pasa que desprenderte o, de, o delegar una responsabilidad muy importante de tu compañía, que tú la tenías muy controlada en, en un tercero, en otra persona, te cuesta muchísimo, ¿no? Y esto realmente me ha costado, nos ha costado a los founders en general. Eh, y el... Para mí la clave, o sea, he, he pasado por todas las etapas, desde centrarme en, en solo promocionar internamente a fichar a mercado, a, etcétera, ¿no? Entonces, la, como estamos a día de hoy y como realmente estoy contento, ha sido el híbrido. O sea, 50-50. Realmente estamos en 50-50. Hay perfiles que tienen muchísimo sentido promocionar, porque al final, por ejemplo, en, el, en la parte de operaciones, todo ha sido promocionado. Porque, y en la parte de tecnología también, porque hemos visto que claramente tenías que tener un conocimiento muy profundo del modelo de negocio, y de nuestra historia, nuestros valores, para realmente cogerlo bien. Y entonces ahí nos ha funcionado muy bien la promoción interna y en otras partes en otras áreas pues pues eh, pues contratación externa ¿no? directamente y pero bueno sobre, sobre todo en, en el punto más importante es eh, que, que incorpores gente con la que te apetece estar o trabajar que eso se dice pero al final los currículums te deslumbran y, hostia, este tío o esta tía es súper potente porque viene de no sé qué y tal. Bueno, pero tú te ves en una charla, en un café, ¿te lo pasarías bien con esta persona? Si la respuesta es que no, pues quizá no es la persona. Entonces, yo, eh, la verdad es que el aprendizaje es que la gente que estamos en el C-Level nos lo pasamos muy bien, empatizamos un montón y desde el minuto cero, me acuerdo en las entrevistas con cada uno de ellos, y realmente era como, pff, nos lo estamos ya estamos, ya estamos conectados. ¿eh? Y eso creo que es, es clave. Justo. Hay algo que has dicho que, que es así, que muchas veces los currículos ves gente que ha tenido unas experiencias brutales, pero u, uno, no, no, no sabes lo que han hecho en esas experiencias, hay que tener mucho cuidado y, y, y dos, la, la cultura muchas veces permea por otros lados, es decir, a lo mejor Total. es más importante ese valor cultural ¿no? y, y ese encaje que, oye, que técnicamente o, o haya sido capaz de hacer algo en concreto que tú vas a hacer. Sí, porque las cosas se aprenden. Yo siempre digo en, en Cuideo, muchos de nosotros, de los que estamos, estamos haciendo lo que estamos haciendo por primera vez. Y creo, yo como CEO de, de esta compañía, nunca había liderado ni mucho menos una compañía tan grande. Entonces, es, cada, creo que esto tiene cosas buenas y cosas malas. Seguramente la falta de experiencia es la, la desventaja, pero la parte buena es que todo está por descubrir. Estás hipermotivado con lo que estás haciendo porque estás descubriendo cada día cosas nuevas y eso creo que tiene muchísimo valor. Justamente. Quería profundizar un poco en vuestro crecimiento porque eh, eh, entiendo, y, y aquí desmiénteme si no es así, que, vale. que claro, que, que en cierta manera tenéis un modelo parecido, entre comillas, a un SaaS porque, porque yo entiendo que cuando tengo un cuidador, pues tengo una relación con, con ese cuidador durante mucho tiempo. ¿Cuál, cuál, ¿cuál es el ciclo medio de, de, de, de, de con, no sé si llamarlo contrato como sea, con, con cuidado? Es decir, cuando yo contrato un cuidador, ¿cuánto tiempo estoy con él? Y, ¿Y cómo se va manteniendo ese MRR si lo queremos ver año a año? Mira, ese es muy buen punto. Tal cual, somos como un modelo de software as a service en el sentido de que es un modelo de suscripción. Al final no dejas de tener eh, una tasa de caída o un churn y después eh, tienes un, un, un lifetime value, un lifetime, digamos, ¿no? Entonces, nosotros de promedio, nuestros clientes de promedio están 14 meses con nosotros, ¿vale? Tenemos clientes que están los 6 años que llevamos de vida, ¿Vale? Y tenemos otros que han estado un par de meses, pero es que claro, hay que tener en cuenta que muchos de los servicios que tenemos son eminentemente puntuales. Mucha gente nos contrata un servicio porque puntualmente en verano necesitan el cuidado del mayor, pero el resto del año se organizan ellos, ¿no? O sea, entonces, ahí se entiende un poco la estacionalidad, ¿no? O el periodo de los 14 meses. Pero Y también, evidentemente, pues nosotros cubrimos una etapa muy importante de la dependencia, pero al final nosotros eh, nos vemos como una etapa eh, previa a la residencia, por ejemplo. Muchas veces eh, empiezan con cuideo y después saltan a la residencia o desgraciadamente pues pues el usuario fallece evidentemente pues tenemos tenemos muchos motivos no de bajas pero pero sí, eh, luchamos eh, digamos el crecimiento depende de las ventas nuevas y del chat digamos ¿eh? si tienes una tasa de caída importante pues estás luchando contra el char. no y entonces evidentemente pues esto eh, en el tiempo pues, cada vez se hace más complejo porque estás luchando contra ti mismo, ¿no? Entonces, ese ese es, el, ese es un modelo eh, que es, o sea, es muy agradecido, es un modelo muy agradecido porque si lo haces bien y si apuestas fuerte por el cliente, el unit Economics es muy, muy bueno. O sea, al final, eh, piensa que nosotros tenemos un, un coste de adquisición de alrededor de los 100, 150 euros y el Lifetime Value supera los 1,200 euros, ¿vale? Con lo cual, tenemos un retorno final con cada cliente muy, muy bueno. El, el unit Economics es muy saludable y eso hace, pues, que a día de hoy, pues cuideo ya es rentable, genera EBITDA positivo, que es lo que se lleva ahora, y, y un poco lo que vamos persiguiendo en, en los próximos años. Eh, ¡Qué bien! Y, y generando, aún así, generando EBITDA positivo, ¿no? Entiendo, habéis eh, levantaste ronda hace un, un tiempito y estáis plantando adquisiciones no plantáis hacer alguna otra ronda para, para financiar esta parte de adquisiciones o lo vais a hacer todo con fondos propios a ver en principio lo que lo bueno de vida y donde estamos ahora mismo es que lo que nosotros nunca nos hemos eh, digamos eh, financiado con instrumentos financieros bancarios al uso digamos y ahora cuando ya tienes evita positivo pues entras en dinámicas diferentes no y es un poco donde estamos ahora que todas las operaciones que vemos de build up eh, vemos que se pueden apalancar con financiación eh, perdona con financiación bancaria porque al final son operaciones que, que se pueden entender y se pueden calcular el retorno porque al final son compañías que aunque son pequeñas eh, generan EBITDA positivo aunque pequeñito y entonces tú puedes calcular perfectamente cuál va a ser el retorno entonces bueno en esas estamos no y además lo más importante de esta de estas compras que estamos haciendo es que lo típico que se dice, ¿no? De que uno más uno da más que dos, ¿no? Y es, es así. Es decir, que con la entrada de Cuideo en esta compañía realmente le generas muchis, un, un incremento en valor eh, muy, muy sustancial, ¿no? Por, por el efecto de la marca y la de la tecnología principalmente. Claro. Y, y en estas copas, planteáis integrarlas todas en Cuideo? Que algunas se quede como, como marca propia porque va a hacer algún servicio específico. ¿Cómo lo tenéis pl planteado? Todo se incorpora dentro del flujo, ya hemos hecho dos incorporaciones y pff, tela la, la, la de aprendizaje que hemos sacado aquí porque realmente eh, te encuentras de todo, tecnologías muy distintas, procesos distintos, eh, pero la verdad es que lo estamos viviendo bien, ya tenemos un playbook bueno de integración ¿vale? de, uh -huh. de estas compañías y, y la idea es hacerlo 100% interno con el modelo que tenemos que es el que nos funciona y, y eso es. Genial. Y, y con todo esto y, y a lo mejor y ahora otro melón que tiene que ver con el crecimiento que es la internacionalización. Es decir, eh, por lo que me estás contando ya ya tenéis los procesos, eh, tenéis una marca aquí potente en España, empezáis a, a, a crecer de forma mejor más más inorgánica con estas adquisiciones. Tiene sentido abrirte a otros mercados. Pues mira, me lo preguntas hace un par de años y te digo que sí y me lo preguntas hoy cómo está el mercado y te digo que no lo tenemos claro de hecho el ejemplo es que nosotros hace un año y medio lanzamos francia como segundo uh -huh. mercado y abrimos en parís operaciones en parís eh, tuvimos una oficina en el centro de parís y tuvimos un equipo aquí en barcelona de unas seis personas que daban servicio y arrancamos muy bien ¿eh? la verdad es que empezamos a dar servicio en francia eh, en Ile de France alrededor de, de, de uh -huh. París y llegamos a atender a unas eh, 300 400 eh, familias desde aquí desde Barcelona y, y, y no fue mal lo que pasa es que te das cuenta que al final en cada país eh, pues la regulación es muy distinta uh -huh. después están los es un mercado muy competido en, en, en términos de competidores los players son potentes y te ves que tienes que hacer grandes inversiones en marca en cada país para seguir creciendo y como se venía o sea, cómo se ve el mercado en los próximos años a nivel financiero eh, requería mucha financiación pues Tomamos la decisión de, de apostar. Eh, en España todavía tenemos, aunque somos, estamos liderando la categoría, todavía uh -huh. tenemos mucha tasa de, de crecimiento. Tenemos una cuota de, de penetración de mercado todavía muy pequeña. Entonces, la idea es poner foco en España. Y, entonces, eh, digamos, retiramos las tropas en, en Francia, ¿vale? Eh, pero no, digamos, no discontinuamos el servicio, pero tenemos claro que va a volver la oportunidad. Lo que pasa es que ahora no es el momento. Claro, Hay que estar, bueno, hay que, está bien, o sea, hay que ser estratégicos, ¿no? Hay que decir, oye, ¿qué sí. recursos tengo y en qué batalla me puedo meter en cada momento? Sí, porque, porque al, al final te, de, te apetece, dices, hostia, sí, un nuevo mercado, etcétera y tal, pero después cuando estás ahí ves la realidad y, y, y, y resta foco, resta foco, resta mucho foco porque tienes que aprender mucho, es como montar otra otra empresa de cero y entonces lo vimos claro y entonces eh, estratégicamente decidimos regular. ¿Cómo de grande es el mercado? O sea, ¿Cómo de grande ves idea Futuro solo en España, no? Por, por, por, por ponerle una dimensión? Pues mira, en España eh, o sea nosotros ahora estamos justamente haciendo un fuerte análisis de mercado por, por lo que te decía del del, del ya lo diré, de, de la el plan de build up que tenemos, pero básicamente lo que a día de hoy cuideo tiene una, una penetración de mercado de próximo al 2% del mercado. O sea, en España hay más de, de hay 1,2 millones de personas dependientes que necesitan los servicios de Cuideo o de muchas otras empresas que puedan haberlas, ¿vale? Y entonces nosotros estamos todavía muy lejos. Entonces queremos tener una penetración fuerte de mercado, ¿vale? Y ahí estamos. Entonces, como nos vemos de aquí. De aquí a unos años, pues, se, seguir liderando la categoría, pero evidentemente con, con, un, con, una, con una cuota de mercado mucho mayor y con una, con una distribución de servicios también mucho mayor, porque lo, lo que nos hemos dado cuenta es que la realidad de cada familia es distinta y lo que necesita una familia no es lo mismo que necesita otra familia lo que necesitan la, le, las familias de barcelona no es lo mismo que las de galicia vale entonces las rentas las pensiones son muy distintas el nivel de servicio que necesitan entonces eh, como nos lo imaginemos también es mucho más transversal que es en el ejercicio en el que estamos ahora. Es decir, nosotros tenemos claro que la vertical del mayor en el domicilio es donde vamos a poner el foco porque muchos ha, nos han comentado, oye, ¿y por qué no hacéis cuidado de niños? Ya que tenéis todo, y si al final la operativa es muy, muy similar o limpieza. Pues no, tenemos muy claro que nuestra marca va a estar en torno al cuidado del mayor, pero con una, o sea, mucho más horizontal, mucho tra más transversal en términos de servicios, ¿no? Claro. Tiene sentido. Aparte, entiendo que siendo, pues eso, más, teniendo más servicios, a lo mejor te ayuda a captar más clientes que en un momento determinado le puedes ofrecer el servicio que más Lifetime Value te aporte, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, te comento, ahora mismo, pues, las familias nos están demandando, pues, eh, productos y ayudas técnicas para el hogar. O sea, nos encontramos que en el domicilio muchas veces el domicilio no está adaptado. Falta un baño, en la bañera falta algún... Entonces, bueno, eh, todos todas estas cuestiones nos llegan y pues estamos desarrollando ahora un marketplace de productos técnicos con uh -huh. material para, digamos, de ortopedia para ofrecer a las familias, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas de productos y servicios alrededor del mayor, pues, son las oportunidades que estamos viendo. Qué chulo. Mola porque en cuanto te empiezas, no le o sea, dices, te metes en un nicho, pero empiezas a ver oportunidades y demás, y, y a veces los, algo que puede parecer pequeño desde fuera es un, un mercado de miles de millones. Total. Y la clave siempre es la misma: ¿eh? escuchar al cliente y preguntarle qué necesitas, y a partir de aquí te lo va contando todo. Es brutal. Qué bueno. Eh, Adrià, pues nos has dado un buen repaso. Quería entrar ya a la parte final de la entrevista. Hacemos cuatro preguntas que son un poquito ya más, más personales. Entonces, empiezo, empiezo por la primera y ya, ya desvinculamos un poco de, de cuidado, aunque al final del todo te dejaré un espacio para, para que referenciemos. Guay. La primera es, ¿quiénes son tus, tus referentes a nivel emprendimiento e inversión en, en España? ¿A quién, por decirlo así, ¿a quién nos recomendarías seguir para, para, para en, aprender de emprendimiento e inversión? Mira, la verdad es que yo vivo muchísimo en la cueva. O sea, me gustaría... Vivo en la cueva, en la cueva de la oficina y en casa ahora tengo tres peques eh, muy, peque... muy pequeños. Eh, el mayor tiene dos años las, la... y, no... y gemelas de un año o sea imagínate vaya reto. Pues tenemos, tenemos tres peques en casa entonces vivo ahora estoy viviendo en un momento en el que estoy en la cueva en todos los sentidos digamos y me permito tengo poco tiempo para conectar con el exterior digamos pero sí que es verdad que, que escucho mucho podcast y tengo referentes por ejemplo pues evidentemente pues eh, pues el podcast eh, evidentemente os sigo os sigo te sigo Corti, sigo a todo el entorno sigo al podcast de Idnik, también me gusta muchísimo y al final me he creado una comunidad, no tengo un referente como tal para decirte un nombre, pero sí te, tengo una lista de WhatsApp que me va muy bien. Entonces, tengo pues, a CEOs y founders de las startups que más o menos eh, me cuadra, o sea, que, que admiro, que me gustan, que creo que veo similitudes en cuanto al modelo, y entonces les contacto directamente por LinkedIn, conectamos, nos caemos bien, hacemos un café y ya estamos conectados. Y entonces yo llamo constantemente para pues, actualizarme, y entonces esto sí que me va muy bien. Es la forma que he tenido para eh, intentar pues, aprender de los, de, del resto ¿no? de, del ecosistema. Oye, una muy buena forma y muy buen consejo, ¿no? De, uh -huh. de, de bueno, que dices estoy en la cueva, pero estás, es, estás continuamente actualizándote, ¿no? A tu forma también. Sí. ¿Eh? Te hace otra pregunta, que a lo mejor con, con esto que has dicho, pues no encaja tanto, pero por pues, si acaso, no sé si conoces alguna startup o algún proyecto, pues no, no tan conocido, pero que por alguna característica tú creas que le va a ir muy bien para descubrirlo aquí. Mira, pues eh, hilando con lo que te decía, yo veo, un, yo veo una oportunidad brutal en el tema de, de la automatización de flujos en WhatsApp. Y entonces, lo que te he comentado de las cuidadoras, lo sigo muy de cerca. Y ahora hay una startup que me gusta muchísimo, que, que justo acaba de levantar ronda, que se llama Cocuay, ¿vale? Kokuai, eh, con K. Y es eh, justamente resuelve este problema. O sea, lo que va es a resolver la, las conversaciones transaccionales eh, para, para corporates y para empresas con, eh, con automatización y con flujos de comunicación por vía WhatsApp. Y yo ahí le veo mucho potencial y creo que se puede abrir una oportunidad brutal, depende de también de las políticas de WhatsApp, ¿no? Hacia dónde quiera llevar y hasta dónde permita la comunicación, ¿no? Porque inicialmente WhatsApp limitaba mucho la, la comunicación en transaccional, en conversación, eh, no promocionales no de marketing vale pero ahora se está abriendo ya mucho más entonces veo por ejemplo en estrategias comerciales en flujos comerciales de marketing de eh, veo una oportunidad muy muy grande en la en la automatización por whatsapp qué chulo pues mira nos bueno, ha recomendado tanto una startup a seguir como como un producto que utilizar porque el problema de automatizar conversaciones en whatsapp lo tenemos muchos o sea que sí sí sí sí <risa> pues pues cuando quieras un buen, un buen insight. Eh, Adrián, ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir adaptándote a los diferentes retos a los que has tenido que ir enfrentándote? Sobre todo pensando en este crecimiento de compañía que pues, muchas veces pues, crece tan rápido, en vuestro caso, a unos volúmenes que, que, que yo, a mí al menos, a mí me pasa. Yo siempre me siento que voy por detrás, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo tengo ya. que cambiar yo para estar a la altura? Tengo la misma sensación, o sea, el síndrome del impostor, podría sí. contar lo típico que, que todos contamos, de que realmente siempre vivo y creo que nos pasa a muchos founders que, pues que la empresa se ha hecho más grande de lo que esperabas ¿no? y que vas un poco por detrás, ¿no? pero este es un sentimiento que no creo que sea malo es decir te hace mantener muy activo lo que creo que es malo es que pues el, los egos o que te supere yo creo que tienes que, que mantenerte muy, muy muy muy o sea muy conectado con con los orígenes con el por qué estabas haciendo esto con todo tu equipo entonces yo eh, Considero que soy una persona muy humilde, que, que me interesa mucho escuchar pues, eh, y aprender cada día. Entonces, eh, creo que es, el, es la única oportunidad que tengo o, el, o la, la forma que he encontrado de saber, de seguir evolucionando en este, en este rol. ¿no? Es, la, es la forma. Aprender cada día con muchísima curiosidad, eh, partiendo de la base de que no sé nada. Porque realmente tengo la sensación de que a medida que pasan los años, sé menos que antes. Es decir, no sé si lo habéis vivido, pero sí. me ha pasado muchas veces que al principio, cuando ya dominas de un tema, dices, ¡guau, esto ya lo sé todo! Y después se abre, un, se abre un melón y dices, ¡hostia, estoy muy lejos de conocerte! Entonces, a medida que vas avanzando, te das cuenta que no sabes nada y que está todo por aprender. Y eso es lo que te hace también estar muy, muy, muy focus en, en el crecimiento y en el aprendizaje constante. Justo, no, no puedo estar más de acuerdo. La misma sensación, con 20 y pico, 30 años, la sensación de ya me lo sé todo y ya, ya digo, ¿qué, qué, qué, qué, qué, qué idiota que era, por favor. Sí, sí, total, total, total. Sí, sí. Adrián, mira, antes de la última pregunta, voy a hacerte una que no suelo hacer, pero como lo vale. has dicho, creo que es interesante. es Claro, tienes tres peques. Eh, sí, eh. Yo, yo tengo una de dos y medio y ya me parece un reto. Eh, mm. Tú con tres en esas edades, ¿cómo te organizas tú como, como emprendedor? ¿Y qué, qué estás aprendiendo ahora que con, con, pues estando cuidando a tus hijos a la vez que estás con, con la empresa? Mira, optimizar el tiempo, o sea, sí. antes, claro, antes cuando no tenía los peques, eh, pues casi estaba conectado, hiperconectado las 24 horas pensando en el negocio, en cuideo y estaba en la ducha y tal. Ahora, literalmente, cuando termino mi jornada, no tengo tiempo, tengo que estar conectado con otra realidad que es con la familia. Además, es que es súper gratificante, es muy bonito y la verdad es que eh, curiosamente me está sirviendo también para desconectar, ¿eh? porque es verdad que y para optimizar más el tiempo. Entonces, intento... Eh, Digamos, ser más exigente con, la, con los proyectos que cojo, con medir mi, más el, la gestión del tiempo de mi día a día y para dedicar pues, el tiempo que, que tengo, digamos, a, a la familia, etcétera Sí, sí, sí. Pues esto se le da mucho más valor al tiempo. Te das cuenta que al final es mucho más limitado y que... Sin duda, sí, sí. sí. Y para terminar, ¿qué, qué hábitos tienes en, en tu día a día y que te ayudan un poco a sobrellevarlo? Pues todos los hábitos que tenía, ahora ya no los tengo, eh, como hacer eh, rari, eh, o sea, running, eh, corría por la montaña, padel, la, el deporte me encantaba, pero la verdad es que llevo una época en la, en la que me está costando más hacerlo. No, pero en realidad eh, sí, sigo... Sigo sobre todo muy conectado lo que te decía, de, de tener curiosidad, creo que es importante que salgamos, o sea, los emprendedores estamos mucho en la cueva y eso es bueno, pero de muy de vez en cuando tienes que salir y coger perspectiva porque va muy bien. Tienes sa salir y hablar con, ya te digo, no hace falta ir a grandes eventos y eh, solo conectando con una llamada, con otro emprendedor, entendiendo su realidad y saliendo un momento de la tuya, eh, te... te, te a mí son estos hábitos los que sigo teniendo porque me, me hacen mantener activo, aprender cada día y me, me gusta muchísimo. Te da mucha perspectiva y te das cuenta a veces sí. que tú, el pozo de mierda donde estás en ese momento no es para tanto. Que Total, cosas sí, que... para autoconsolarte también va bien, es verdad. Sí, <risa> sí, sí, es verdad. Eso es. Oye, pues ya para acabar del todo, Adrián, si, si, si alguien no se está escuchando, le suena bien cuideo, tiene una persona ma mayor a su, a su cargo, o quiere pues, cuidar mejor a, a pues, una persona mayor, ¿a dónde tiene que ir? O, ¿Y o cómo puede contactar contigo? Mira, tiene que entrar en cuideo.com, eh, ahí deja una solicitud, eh, les llamamos súper rápido, les, les llamamos y les damos toda la información y en cuideo.com lo encontrarán todo, sí, sí. Perfecto, pues ya sabéis, ya tenemos un sitio donde cuidar mejor a nuestros mayores. Adrià, muchísimas gracias por el ratito que nos has dedicado, por tantos aprendizajes y también por hacer un proyecto que, que nos ayuda a todos como sociedad porque tarde o temprano pues, pues seguramente lo tengamos que utilizar, así que muchísimas gracias. Mil gracias, Corti, ha sido un placer. Nada, un, un lujazo y a todos los que nos estáis escuchando, como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo